la nieve estoy Con mi trineo voy En el campo sí Todos a reír Campanas a sonar Tu espíritu a brillar Divertido es montar Esta noche hay que cantar ¡Oh! Campan La nieve estoy, con mi trineo voy, en el campo sí, todos a reír, ¡Ja, ja, ja! campanas a sonar, tu espíritu a brillar, divertido es montar, esta noche hay que cantar. ¡Ah! ¡Oh! ¡Campanas